¡Hey! ¿Cómo está mi sabroso y sensual seguidor? El día de hoy te recuerdo que tomes agua y también te traigo, como dice en la descripción del video, la última versión de WhatsApp Plus. Así que si te gusta, vamos a comenzar. Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Y te recuerdo que puedes pasarte por mis redes sociales donde me encuentras como Josematsu, donde verás secretos de seguridad informática y redes sociales. Y obviamente también te voy a explicar las ventajas y desventajas de esta versión, para que sepas todo como corresponde, pues mi querido ñoñazo. ¡No te lo juras! Pero bueno, como tú sabrás en internet hay muchas páginas que te dicen que tienen la última versión. Pero esto no siempre suele ser así, ya que la versión se actualiza y estas páginas quedan desactualizadas. En mi canal tendrás siempre la última versión. Nadie ha preocupado tanto por mí. Y para eso lo vamos a descargar del enlace que te dejo abajo en el primer comentario. Pero no te precipites todavía muchachón. Ya que primero tenemos que hacer dos procedimientos importantes para instalarlo correctamente.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 En este caso yo la voy a pegar solamente en la raíz de mi memoria interna, la voy a pegar aquí y listo, ya puedo desinstalar mi WhatsApp. Y si hiciste clic en el enlace que te dejé en el primer comentario, vamos a llegar a mi página donde luego de bajar un poquito podremos hacer clic en descargar WhatsApp Plus. Y aquí vamos a ver las dos últimas versiones, la 13.50 que es la última versión de AlexMod y también la que te estoy trayendo hoy, la 18.20 que es la última versión de hey Mods. Así que solamente vamos a hacer clic en el enlace y nos va a llevar automáticamente a la opción de la descarga, que te aclaro si es la primera vez que vas a descargar una APK tendrás que darle permiso a Google Chrome.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 Bueno, como tú sabrás, a Facebook no le gusta que tengan instaladas una versión diferente, sobre todo que genere spam. Quiere decir que envíes muchas fotos de forma masiva, o que envíes muchos mensajes a muchos contactos, porque esto no se puede hacer en el WhatsApp normal. Y es por eso que, como te acabo de recomendar, nunca, nunca vayas a activar las opciones que te permiten enviar mensajes en cantidad o archivos demasiado pesados, porque esto no se puede en el WhatsApp normal y por eso te pueden vender.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 Te pedirá llenar los datos y es importante que aquí no le demos a restaurar, sino le demos en continuar para que encuentre nuestra cop Y recuerda que cualquier duda o consulta me la dejas en la caja de comentarios porque responderé cualquier interrogante al toque nomás, como a ti te gusta. Soy José Matsu y te recuerdo que tomes agua y nos vemos en el próximo video. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.